Iberica Reconsa es una empresa con más de 52 años de antigüedad, eh, siempre implantada en Madrid. En una nueva relación con la marca, estamos duplicando los centros de Madrid. Hemos incorporado nuevas sedes de Julián Camarillo, con una, una exposición de más de 625 metros con los nuevos estándares de representación de Nissan y la recién eh, estrenada en este mayo 2015 de Coslada. Los nuevos estándares de representación de Nissan suponen para Ibericar y Consa ir en línea con, lo, con el rejuvenecimiento que propone Ibericar y Consa en su empresa. Con una carga de modernidad y de tecnología muy alta y con una visión y representación del medio ambiente en el punto de venta muy importante. Además cambian el concepto de atender al cliente y vamos muy en línea con lo que el mercado demanda. Con esto creemos que la apuesta de ambas empresas es franca, es clara y Bericarre y Consa conseguiría tener un, una implantación en Comunidad de Madrid absolutamente de número uno con una garantía de un retorno sobre el negocio importante.